En un nuevo día de la marcha de la dignidad, ya han confluido las columnas de Valencia, de Murcia y de Alicante, desayunando en Tarancón. Y nos encontramos con uno de los responsables o el responsable de comunicación de la columna de Murcia, con Fernando Miñana. Fernando, buen día, buenos días. Buen día, buenos días. He tenido que pillarte al trapo porque los responsables de comunicación tenemos el vía crucis de que parece que no estamos. Y somos los que estamos detrás de la cámara, ¿verdad? Sí, somos los que no se nos ve porque somos, somos los que mandamos la nota de prensa, los que hacemos el vídeo, los, los que nunca salimos en la foto porque somos los que hacemos la foto. Ajá. En una movilización, una acción persistente y continuada y muy exigente de estas características, ¿cuáles son los entresijos? Así, a grosso modo, los entresijos de la comunicación. Bueno, hay hay que difundir muchísimo, sabemos que tenemos un silencio mediático importante y sobre todo tenemos que recurrir a los medios locales porque es donde podemos llegar más fácilmente a los pueblos. Está claro que los grandes medios están intentando tapar todo lo que puede la marcha porque no les interesa darle difusión, pero los, los medios de los pueblos, como estamos pasando, sí que les interesa dar difusión porque es algo novedoso y ha visto todo, todo el pueblo pasar por la calle. Por lo tanto, el principio principal es ese recurrir siempre al medio local y olvidarnos un poco del medio Generalista del medio grande, porque tampoco es tan importante. Yo a veces este comento con cierto sarcasmo, Fernando, que qué gran favor ha hecho a la marcha de la dignidad.